No son solo espacios. Son mucho más. Es llegar a casa. Relajarte. Visita de amigos. La siesta del domingo. Pizza y peli. Hoy cocino yo. Cenas gourmet. Ducha y a la cama. Soñar. Peleas de almohadas. Desayunos en la cama. Cuentos para dormir. Cinco minutos más. Es aprovechar cada minuto y espacio para hacerte más fuerte y saludable. Es estar siempre en movimiento. Es senda. Te presentamos nuestro nuevo proyecto, Residencial Senda, un proyecto que inicia con el sueño de tu depa propio.